Hermanos, que las bendiciones de mi señor y la paz les acompañen siempre. Mi nombre es Luciano Escobar, miembro de Madmin Colombia. Lo que sucedió es que en la familia tenemos una mascota. Es un perro de raza Fresh puder Él tiene aproximadamente 13 años y... Mi esposa y mi hija lo estaban bañando. Él se lanzó de la mesa y se, se lesionó una pata derecha, pata trasera. Él quedó cojo, pero pues era pasajero. Pasados unos días, aproximadamente unos cinco días, él decayó totalmente tanto que me llamaron para decirme que era necesario llevarlo al veterinario porque ya estaba en los últimos días, el hermano de ella, ella, todos estábamos muy tristes y acongojados porque prácticamente ya el perro iba, iba, estaba, iba a fallecer. En esta condición yo les dije, pues hay recursos, no hay recursos, pero Dios permitió esto para que haya fe en mi familia que no se congregan aún en Manmin, pero algún día llegarán. Con base en eso, eh, yo le comuniqué al pastor David Yang que si podíamos orar por la mascota. Y él gentilmente, y de forma muy amable, me dijo, ya oré con el pañuelo por el que el pastor principal ha orado. De esta manera, yo le dije a mi hija, tenga fe, Sí, pero ella lo veía muy mal, lo veían muy mal. Dije, tenga fe porque es necesario que tengamos fe para que la oración tenga efecto. Fue de tal manera que aproximadamente a los cuatro días la mascota empezó a mejorar y ya fue cada día mejor, mejor, hasta que ya eh, regresó a su rutina normal. La gloria sea para mi Señor Gracias al pastor David, gracias a nuestro pastor principal, porque él ha orado por el pañuelo sobre, qué, sobre el que nuestro pastor David ora y por el que damos testimonio tantas personas y aún más testimonios tengo por dar. Gracias, pastor David.